Bueno, eh, hola, llego casi me tarde, bueno, voy a cantar una música, voy a hacer un video para hoy, Disculpe por la tarde, no hace tanto el video, pero acabo de hacer un nuevo video. Ya no tengo puesto el nombre de la música, así que después lo voy a decir, pero esta es una nueva música que escribí, hace un par de días atrás, tengo otra música para escribir todavía, y espero que le guste, así que, que... Muchas bendiciones que comienza a ah. Disculpe, eh, me dice Terra, bueno, que comience ahora. No tengo en tu corazón envidia, no tenga tu corazón hipocresía, no sea un pecado nunca más, no te convierta en su maldad. Teme mm. a Jehová, perseverá en ley, lo verás. papá, porque te cuida de la maldad. Teme a Jehová, persevera en verás. Mm. Ama a papu que te cuidan de la mara, y lo verás y lo verás. sabio busca la verdad que Cristo, príncipe de paz, abrazando, no, no los proteja más, porque vino a salvarte de la maldad. No tengas miedo a la mentira, acércate a la verdad. Saca el celo de este mundo, busca la santidad. Mm. No teme no te e mm. a Jehová, perseveran y lo verán. Ama papá porque te cuida de la mara. De la maldad mm, me teme, teme a Jehová te en él y lo verás mm, ama papá porque te cuida de la maldad y lo verás, y lo verás mm, teme a Jehová, persevera en el, y lo verás ama papá porque te cuida de la mala y no verás. Es sabio busca la verdad. Que es Cristo príncipe de paz. Habla salón no te suelte jamás porque vino a salvarte de la mala. El sabio busca la verdad que es Cristo, príncipe de paz. Abrazado no lo toque jamás porque ni nos avance de la maldad, de la maldad y lo verás, lo verás. Mm. Mucha bendición bien. y lo verás. Bueno, ya veo cómo se llama el título. Así que muchas bendiciones.